La noche de Robert, la nueva apuesta de Antena 3 para los viernes. La cadena de A3 Media estrena el próximo viernes su nuevo programa con Roberto Vilar y Silvia Abril con Amaya y Alfred de Invitados. Era un secreto a voces y por fin se ha confirmado. Antena 3 estrena el próximo viernes a las 10 horas la noche de Robert, su nuevo programa de entretenimiento al estilo del Land Rover de TVG con Roberto Vilar y Silvia Abril como presentadores. Este nuevo formato producido por Siain Iberia llega para levantar las audiencias de la noche del viernes en Antena 3, que se ha resentido desde el final de Tu Cara me suena y como relevo de Ninja Wauriar. De esta forma, la noche de Robert competirá con José Mota presenta en la 1, los Gypsy Kings en 4, Volverte a Ver en Tele 5 y el Tandem la sexta columna, y equipo de investigación en la sexta. Para el primer programa, la noche de Robert cuenta con unos padrinos de lujo, Amaya y Alfred. Tal y como ya te contamos, así, la pareja de representantes españoles en Eurovisión serán protagonistas del prime time de Antena 3 justo un día antes de la final del Festival Europeo. Pero Roberto Vilar no estará solo en esta nueva aventura en una cadena nacional tras su fracaso en 4 con Salta a la Vista. Así, el gallego estará acompañado de Silvia Abril y numerosos colaboradores como José Corbacho, Leo Harlem, Vaquero, Anna Simón o Luis Lara, entre otros.